¿Qué tal amigos? Buenas noches, sábado, sábado 6 de marzo, los saludo con mucho gusto, el café virtual de Luis Calderón, iniciamos emisiones en solitario, porque arrancan las campañas, y voy a estar utilizando este espacio para expresar externales mi opinión, quien se quiera integrar, es bienvenido, ya sea hoy o en futuros eh, transmisiones. Les, les comento, hoy tuve un, un, un encuentro muy agradable con el licenciado Alejandro Reina, candidato independiente para la alcaldía de Santiago Nuevo León, persona por la cual He mostrado mi inclinación, no la escondo, eh, me gusta lo que <ríe> inspira, me gusta su personalidad, me gusta el carácter, me gusta lo que piensa, me gusta lo que trae como idea de gobierno. Es Una persona exitosa en el ámbito empresarial, a su corta edad, ha logrado escalar peldaños todos a base de trabajo y es de reconocerlos. Eh, se viene el... Va a ser una competencia, repito, creo que atípica por las condiciones que estamos viviendo, por la pandemia, por las formas en que se van a hacer las campañas y bueno, trataremos de desde este rincón, dar un poquito de, de, de conciencia a la gente para lograr impactarles y que ejerzan el voto. Que esa es mi prioridad número uno. Buscar que la gente se convenza de ejercer el voto. Que esa es prioridad número uno. La prioridad número dos, obviamente, es estarles informando sobre el proyecto en cabeza el licenciado Alejandro Reina, eh, siendo objetivos desde un punto de vista eh, como ciudadano común y, y, y bueno, aceptando opiniones, críticas, sin problema. Como tercer objetivo, si lo veo, me gustaría platicar con todos los aspirantes a la alcaldía, externar los puntos que trae cada quien en sus propuestas y que bueno, el beneficiado sea la ciudadanía, como siempre ese es el número uno el proyecto que encabeza el licenciado esperamos pronto tenerlo aquí para que no lo pueda externar de viva voz pero en lo personal, pues sí me llama mucho la atención y me gusta resalto sobre él la tenacidad que ha tenido, la visión, eh, que es importante, eh, la forma en que se ha administrado en su vida, en sus negocios, que es algo que creo que le vendría muy bien a una administración pública, tener a alguien con éxito en ese ámbito. No es una persona que viene a mandarnos aquí quitar ese mote, sino viene a administrar los recursos de un municipio para el bien de la comunidad. O bien implementar nuevas ideas para poder tener una ciudad con un progreso muy bien estructurado que no se haga un crecimiento sin algún control o sin algún estudio. Creo firmemente que reúnen las condiciones para, para lograr este objetivo. Lo sigo al licenciado antes de que él se promulgara para ser aspirante primero a la alcaldía, para ser aspirante a, a candidato independiente. Ya lo seguía desde hace tiempo porque me gusta, me gusta aprender todos los días algo, me gusta estar, con la gente que te motiva, me gusta seguir por medio de las redes sociales a gente que da una sensación de, de que sí se puede y cuando lo conocí por las redes sociales esa fue la impresión que tuve de él y por eso lo empezamos a seguir y bueno les, les quería informar que Estaré apoyando eh, de forma, eh, espero, de verdad que de forma muy objetiva el proyecto del licenciado y ojalá y, y pueda lograr mantener el equilibrio entre las otras personas, los otros candidatos y, y poder ser siempre muy, muy objetivo, porque es un aprendizaje democrático para todos. Hoy que vamos a usar la tecnología, hay que aprovechar y hay que aprender. Nunca es tarde para aprender algo nuevo y vamos a intentarlo con todas las ganas del mundo. Les dejaré por aquí unas frases que, que he elegido en cuanto a temas políticos, porque me parece que hay que ir reforzando, hay, hay que volver a agarrar la confianza que la gente se sienta, que, que su voz cuenta, que su opinión es la más importante de todas. Que la gente se quite los miedos, los compromisos, los temores. Eh, el título o el subtítulo de este, de este café, ¿qué esperamos de los candidatos? Pues espero de verdad, de verdad, una campaña propositiva creo que hay, hay los elementos necesarios para poderla lograr, para hacer un, un precedente eh, realmente histórico creo que el, el ambiente está dado para eso hablo por los perfiles de, de los candidatos en general en lo particular no me atrevería a hablar algo mal de alguno de ellos, al contrario, creo que todos están en la posición por méritos propios, sí creo de verdad que que el beneficiado va a ser el pueblo de Santiago, eh, entonces espero de ellos lo mismo, que se dediquen a hacer una campaña limpia, una campaña eh, sin amedrentar a nadie, una campaña donde la libertad en acción y en pensamiento sea el estandarte universal para cada uno de ellos, para todos que trabajaran con ese estandarte. Y a lo mejor es un sueño, pero bueno, sería lo que yo espero de los candidatos. Es una frase, el secreto de la libertad radica en educar a las personas, mientras que el secreto y la tiranía está en mantenerlos ignorantes. Son palabras fuertes, pero son reales y se resumen más o menos a lo que les estoy diciendo. El educar a las personas es realmente hacerles entender qué es el proceso electoral, por qué está cada candidato pidiendo tu voto, que ofrece a beneficio no particular, a beneficio a nivel comunidad, y que en automático nos vemos beneficiados particularmente cada quien, cuando una comunidad mejora, mejoran todas las condiciones de los habitantes. Entonces, no permitir que por algún tipo de presiones, compromisos, regalos, te quiten esa libertad de acción, de pensamiento o de palabra. Tenemos que tener libre libertad de expresar lo que pensamos, siempre guardando el respeto necesario, siempre siendo ecuánimes y, y siempre siendo propositivos. No incitar a la violencia, a la división eh, pues a veces hasta de familias, porque hay distintos, a veces este, se lleva tanto a la pasión que, que en las mismas familias hay conflictos por tener distintos puntos de vista o estar apoyando a distintos candidatos, sino al contrario, que sea un ejercicio donde aprendamos a escuchar y a valorar las personas que están intentando ser nuestros representantes. Nuestros administradores. No patrones. ¿sí? No vienen a mandarnos. Hay que quitar eso. No nos van a mandar. Vienen a administrar. Vienen a poner su granito de arena para que el pueblo progrese. Para que tengamos un avance en muchos ámbitos. Cada candidato nos dará su propuesta o su alcance y que aprendamos a valorar hasta dónde puede avanzar en el siguiente, en la siguiente administración nuestro municipio. Entonces, sí es muy importante estar informados, estar atentos, no porque eres de un partido o de un candidato tengas oídos sordos a las demás propuestas o a lo que te está queriendo informar otro candidato porque entonces cuando ya no tienes opciones pues no puedes evaluar y lo padre de un ejercicio democrático es la evaluación para que puedas tener según tu criterio a tu mejor opción y lo puedas marcar en la boleta 6 de junio. Creo que ese será nuestro. Al menos en mi parte. Mi trabajo. Estar siendo muy insistente en el tema. De verdad que quitemos esas prácticas. No digo que las haga. Pero si llega a ver. Quítenlas. Si te regalan dinero. Si te regalan despensa Si te regalan algo. Pues es tiempo de campaña y recuerden que todos los recursos vienen de los impuestos que nosotros pagamos y se les da un presupuesto a los partidos para que los usen en campaña. Pues no lo vean malo, tómenlo. Solo no vendan su libertad de elección, su libertad de, pens de pensar, su libertad de enriquecerse, de aprender, de escuchar. Creo que ahí no deben de temer Ninguno de los candidatos, lo digo aquí, ninguno de los candidatos debe de temer que se le escuche a todos. Porque a mi punto de vista, todos tienen un buen perfil, tienen experiencia, tienen sus argumentos para estar donde hoy están. Entonces, no veo la necesidad de una guerra sucia, no veo la necesidad de estar usando mañas, Antiguas Para manipular el pensamiento Se han practicado antes No sabría lo cuándo Pero se ha practicado He sido víctima de lo mismo En años Hablo años atrás Siempre me ha gustado participar en, en los procesos electorales Hoy se hace más fuerte Porque tenemos la ventaja de las redes sociales Pero siempre me, me, me he excluido De una manera u otra y siempre he escuchado a todos para poder tener una visión clara de lo que yo quiero como persona para mi pueblo, para mi municipio. Entonces, pues estaremos atentos, estaremos informando, estaremos dándoles un seguimiento, estaremos invitando a quien quiera, ciudadanos comunes, políticos, empresarios, candidatos, este será un espacio para que externen su sentir, su pensar y su principal objetivo reitero, principal objetivo de Luis Calderón es que se ejerza el voto, que tengas esa libertad de acción dice un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad, uno optimista ve la oportunidad en cada dificultad, nosotros como ciudadanos debemos saber si nos vamos a poner, en qué posición nos vamos a poner, si tú abres tu, uh, ¿cómo decirlo, si tú estás abierto para escuchar todas las propuestas, el que se va a enriquecer, créeme que eres tú, con el conocimiento, no te va a hacer menos, al contrario, te va a ayudar bastante. Poco conocimiento hace que las personas se sientan orgullosas. Mucho conocimiento que se sientan humildes. Pues vamos a aplicar todo. Vamos a aplicar lo que está en nosotros. Vamos a aprender a escuchar. Vamos a aprender a analizar. Vamos a aprender. Son sueños guajiros, pero ¿por qué no? Vamos a aprender... Hacer una campaña limpia. ¿Por qué Santiago no ser ejemplo en eso? Tiene las herramientas, hoy insisto, tiene los candidatos ideales para lograrlo. Para hacer una campaña propositiva. Y, y, y que el pueblo ahora sí se empape. Que vuelva a, hacer, a sentirse partícipe y no usado. Ese, ese también es, es algo muy, muy, muy importante. Que, que no se usen las masas. Mejor que sean participativos, cooperativos e incluyentes. Eso sería lo que diría. Hagamos este, est, esta, esta elección, hagámosla incluyente. Sintámonos parte de la solución. Sintámonos parte del resultado. Aplicando nuestro voto escuchando todas las propuestas, haciendo el mejor análisis posible y tomando una decisión propia. Propia. Y ojalá y todos digan lo mismo y estemos en el mismo canal. Hay una frase que me llama mucho la atención. Es, los políticos y los pañales deben de ser cambiados con frecuencia. Ambos por la misma razón. La razón se las dejo de tarea que tengan una excelente noche